Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer una tortilla de patatas estupenda. Vamos a batir los huevecitos. Vale. Ahora vamos a partir las patatas, que sean finitas. Para que... Hay que lavarse las manos primero. Vamos a, a calentar a, a cuántos grados o a, a, a qué temperatura. Pues vamos a, hasta que eche humo el aceite y luego bajamos en la potencia para que se quede más suave. A ver, que este truco es importante, el que ha dicho la madre. Sí. Es que ves que las patatas no tienen base, se mueven por todos los lados. Entonces para cortarla bien, cortas un poquito la base claro. y ya se queda estable. Ojo claro. cuando cortas las, las patatas. Las uñas nunca siempre te cortan la mano, siempre como en garra, ¿vale? Entonces el cuchillo da aquí los nudillos, entonces vas así, marcando, y vas choca en, y ya no te vas a cortar la mano. Eso es importante, ¿eh? Cuidado con eso. Es importante. Eso. Como si estuvieras cortando jamón casi. <ríe> sí, más o menos. Pues venga, Edu. A ver, entonces me has dicho que yo puedo así, más o menos. Eso es. Cuidado con el, gordo, ¿eh, el, el de gordo, Edu. El gordo hay que tener cuidado. Eso es. Eso. Eso. Un poquito más rápido. Que te fría, el cuchillo tanto. puedes cortar un poquillo. sí ¿Un poco más rápido? Okay? No, no. Que digo más finita, más finita. Ah, más finita. Sí. Vale. Sí, porque así. así se... Se, se se hace mejor la patata, ¿no? Se, se fríe mejor, ¿no? Sí. A, apunta con, con la punta del cuchillo hacia el plato. Ya si quieres, cambie la posición para que te sea más cómodo la patata. Ya te va a quedar sí, entre esos. Vamos, vale, pues échalos aquí en la esta. Y ahora coges un, un puñadito de sal para salarlas. La, echarle, la la sal, ahí, sí. echarle la sal, ahí, sí. echar la sal ahí. ¿Un puñadito o No, bastante, bastante. ¿Así? Dos veces eso. Dos veces eso. Sí. Vale. Eso es. Eh, hemos puesto aceite, Eduardo, porque ahí vamos a echar la cebolla, que tenemos en la bandeja cortada en Juliana. Así alargadito se llama Juliana, ¿vale? vale. Ahora lo coges, Edu. Y lo Pero echas sí, ahí. ¿Esto tiene ya ha humo? Ya ha humo, sí, sí, hecha ya, ya puedes. Ya ah, va a empezar a... Shhh. Vale, sí, con cuidado... Sí, os... sí, con cuidadito no te saltes. Ay. O si a no, ver. coge una paleta, coge una paleta. Ah, coge una paleta. ¿eh? Ah, en el cajón. Ah. Cógete la paleta que está en el otro cajón. ¿Este? Deja que la haga de mamá. Que lo haga él, que lo haga el que así aprende no, no hombre, tampoco de es que da miedo <risa> vamos a caramelizar ah, sí, la cebolla, ¿vale? vamos a a baja bájale un poquito la potencia Edu, estaba a 7 pues la vamos a poner a 3, por ejemplo a 3, eso es. y ahora echas una pizca un puñadito como antes de las patatas en la cebolla Ahí, vale, ya está, muy bien. Sí. Para la cebolla caramelizada mejor el aceite de, de girasol. Eso es. ¿Eh? Verificado. Tiene que pochar, que se dice. Que se, es decir, que se queda blanquita y como transparente. Vale. ¿Vale? ¿No se tiene que quedar amarilleta? ¿o? No, no, queda como como así. No doradita, no, no tiene que quedar blanquita. Tiene que vale. quedar como cruda pero blandita. Pero eh, pero incluso así. hasta, bájale más todavía. Como si hasta casi lo apagas. Para que se haga solo con el calor... ...residual de la vitrocerámica. Cuando esté pochada es cuando echamos el azúcar, para hacer el caramelo, digamos. ¿Hay que, ¿hay que echar azúcar a esto? Caramelizar se hace con azúcar. Bueno, caramelo. Pero creía que eso no era una forma de agua. Pero sí es se hace caramelo. ¿Más? Estoy echando azúcar encima de la cebolla. Vale, suele ser azúcar molino, pero no tenemos así que azúcar normal. No. Le llevo como tres cucharadas de, de postre, de he puesto la cámara y, claro, para la altura de mi madre pues está bien, pero para mí pues me sal, quedo sal, fuera de la plano, tortilla, ¿no? casi habría que buscar un chiste como <risa> si fuera arguiñano, lo ¿no <risa> Ahora ya cuando lo... se termine de hacer un poquito más, luchamos junto con el huevo y nos ponemos a freír las patatas. Este consejo es importante, ¿eh? No uséis paletas de, de madera porque absorben, porque absorben pues bueno, lo que, la grasa, la grasa y todo, bueno, el aceite y, el y, y, sí. y los sabores y todo. Pues es mejor usar paletas de plástico, bueno de goma porque no rayan o de metal, pero claro de goma son mejores porque no rayan. Vamos a echar lo que es la cebollita en, en el huevo, con cuidado de que el aceite pues no, no lo echemos también con el huevo. Eh, la única manera de hacerme cocinar es grabando un vídeo, si no. Uh -huh a la A ver, pues a ver lo, lo suyo es cocinar con vino, ¿no? Pero dado que yo no le doy alcohol, pues, pues un poco de falta y ya está. No, bueno, Ahora vamos a traer las patatas, ¿vale? Entonces, pillamos la sartén, tenemos que meter no el pelo de la cebolla Muy y bien. ponemos bastante aceite, ¿vale? Y bien, con fuerza. Ahora vamos a que esté el aceite bien caliente, ¿vale? Que eche un poquito de humo, no mucho, o sea, no, no súper caliente. Pero es que si no, no se hace la calada. Con bueno, el bigotito y todo eso parezco francés. Chef <risa> Soy el chef. Me <risa> Monsieur, <risa> monsieur. <risa> aquí tenemos eh, la cebolla con, con el huevo. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que es la, la patata hecha. ¿Eh? primera persona cocinando entonces ¿qué, qué aspecto tiene que tener esto que, que esté dorado no que esté no tiene que estar blanda tiene que estar blandas sí. algo ah, bueno. y, sí, y la vamos a romper o sea que no, no van a quedar así como ah, no, vale. no, no. esto no es la tortilla de patata no sí. esto simplemente sí. es no, cocinar la, de la, de patata. la patata esto es freír la patata. la patata al final como estáis viendo yo simplemente hago los pasos que, que tienen más movimiento, y lo demás lo va haciendo no, mi madre. No, hombre, no es porque hay que, sí que hay que moverlo, porque lo que no queremos es que se pegue en el fondo. Hay que moverlo, ¿Vale? En el fondo no queremos que se peguen en el fondo. Que no se corte, que no se corte. Que no se corte la tortilla patata, sí. Y ahora es cuando, cuando se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Ah. Con hacer de ahí, con el aceite. Y, ¿Y se, eh, ¿Qué le dice un cocinero a su compañero para que le haga un huevo cocido? Dice ¡Pinche huevón! Estamos teniendo el problema de que como yo he cortado eh, la patata tan gordita pues ahora mismo es más difícil que, que se haga que soy un experto en cocina, a ver, no lo veis, pero está mi madre y me está diciendo las cosas <ríe> y parece que yo tengo algo de idea, pero no estamos aquí machacando un poquillo las patatillas para que luego sea más fácil terminar la tortilla de patatas. Y nos va a quedar la tortilla que vamos a pasar los dedos. De los pies. De los pies. <risa> Hasta lo de los pies, ¿no? Pero están blanditas, Edu. ¿eh, no, todavía es canular. Pues a que te que hacer más. El pan está blando, dice. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué te dice? Con <risa> <risa> lo mismo las patatas. Están blandas. Ah, pues bueno, Sí, no, que se están pegando, pues dejarás que se maten. Claro. las patatas están quemadas, pues que se cojan una vacación. ¿No? Esto es lo que trabajáis seguro que, que me entendéis lo que digo. Pero bueno, yo la vacación bueno, todavía me queda un mes, así que bueno, pues aguantaremos el tipo comiéndonos una tortilla. Muy bien rica. De cebolla caramelizada. De cebolla caramelizada. Para que las patatas se ablanden, pues le tienes que decir cosas bonitas, en plan. ¡Ay, qué cosa bonita! Mira qué doradita que estás, ay, qué preciosa eres. Porque de esa manera se les, se les enternece el corazón y se ablandan. <risa> Vamos, Nerguilla no hace esos chistes. Ahora, lo dejamos con la tapa, no para que se frían, sino para que se cuezan un poco, con su propio calor, pues se eh, ablandan un poquillo más y y eso es beneficioso para nosotros ah, sí. se, se puede decir que tengo la sartén por el mango bueno en realidad no porque se suelta sobre eso las patatas pues están bastante blanditas y pues, se cortan muy bien entonces bueno pues ya yo creo que es el punto de hacer la tortilla de juntar ya todos los ingredientes todas las herramientas todos los y eso es. las materias primas y, y hacer la tortilla Mira, Y venga, escurrimos un poquillo Y para la cebolla el huevo Y dice eh, Parece que es analfabeta, ¿por qué? Porque es paleta Y dice Parece que tienes madera para cocinar A ver si la sartén es onda Pues como decía mi madre La tortilla se hace mejor Vale, a esta sartén Hay que echarle un poquito de aceite, venga reciclamos el aceite que hemos usado antes, con un poquito de humo ya echamos la, la, la patata y ya teníamos la tortilla tal cual ahí lo vuelcas, baja, baja más el... eso es, eso es, ven esto es, perfecto eh, que se extienda bien en la sartén ¿no, Eduardo esto es, perfecto ahí, ya está bien. Así. esto para qué dices? para que se cuaje el centro porque como es muy gordita se va a cuajar por fuera, por los laterales Vale. Pero por dentro no se va a cojar, luego que extienda, para que tenga la forma de la sartén pillada. Y dejamos que se haga, ¿Vale? que se haga significa que cuando toquemos así el lateral se despegue solo la, la... ¿Ves que se despega? Sí Por ejemplo aquí no se despega, por pues todavía ese lado no está hecho. Mira preciosa, mira qué doradita ¿Eh? está, ¿eh? Pues bueno, pues vamos a ver. Hay gente que le gusta más. Más cruda. O sea, como más blanca, pero bueno, sí, sí, da gusto. ¿Eh? Claro, supongo que desde ahí no lo estáis viendo, pero está viniendo un olorcillo de. ¿eh? Que se te cae la guava al suelo. Vale, pues nada, ya está. Pues ya, está, ya estaría la cosa. Ahora la presentamos y ya está. Mira, vamos a proceder al momento de sacar la tortilla. Mira. Una? ¿Eh? Perfecta. Incluso parece esa de Mercadona perfectamente hecha, cortada con a patrón. Pero no, es una pato... patrón, Está hecha a mano. Y ahora pues, bueno, toca lo más divertido, que es recoger la cocina. Yo el sucio y la madre limpia. Joder. le ¿Eh? damos ejemplo del patriarcado. ¿Veis? <risa> pues el diseño. ¿El ¿Eh? ¿Eh, diseño? <risa> el último. Bueno, pues procedemos a probar la tortilla. Vamos pasa ya? a ver. A ver. Ahí la está. Tamburela, ¿no? ¿De la. Tamburela. Está eso sí. sí, sí. Mandaré una. Si suscribís os mando una, un tocillo pues. <risa> por, por, por whatsapp <risa> Ya si oís silencio no hay comentarios de por qué, bueno, estamos disfrutando de la tortilla Para que coja volumen, así, para arriba Y ahí quedaría Pues nada, espero que hayáis aprendido a hacer una tortilla de patata y que os hayáis divertido con este tutorial Agradecimiento a, a la cocinera, a la madre ¿no? Ah, muy bien, y okay. bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!